Hola a todos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Felipe, del grupo de Trust and Safety de Google. Yo soy Aurora, eh, trabajo con Juan Felipe. Sí, estamos aquí uh, una vez más para responder sus preguntas sobre búsqueda orgánica en Google. Uh, tenemos un enlace que está en el, en, el canal de, en el canal de YouTube, si quieren unirse en vivo. Tenemos ya preguntas que nos han compartido bastantes miembros de la comunidad durante los últimos días. ahí estamos dispuestos a, y ya preparados para responder a ellas. Pero siempre, si quieren, si quieren unirse en vivo para, para compartir sus preguntas con nosotros, estaremos aquí también a, a, a su atención. Y también tenéis el link en Twitter y lo tenéis en el post de G+. Así que mira, ya tenemos a, tenemos a Lino. En, en la conexión. Claro. Uh, entonces comenzaremos con algunas de las preguntas preparadas y luego uh, si, si, quieren, si quieren hacer una pregunta simplemente habilitan su cámara, háganos una señal uh, y estaremos aquí, uh, aquí a su disposición. Para, para, para responder las preguntas. Genial. Pues vamos a empezar con preguntas sobre geolocalización, HF-Lang, internacionalización. Como decíamos en la sesión anterior, la sesión de, de mayo, son preguntas que vemos muchísimo en los foros, nos hacen estas preguntas en las conferencias y, bueno, pues creíamos importante eh, hablar de esto en la introducción de esta sesión. Así que voy a leer algunas de estas preguntas y. Y las vamos a tener también. Uh proyectadas aquí. Si quieren, si quieren verlas, simplemente pueden, uh, pueden cambiar a ella. Muy bien, pues la primer, primera pregunta es, un sitio que anuncia únicamente negocios físicos y exclusivamente locales de España, pero en varios idiomas. ¿Mm? Su tráfico es de españoles en España y de turistas visitando España que hacen búsquedas desde sus smartphones en sus idiomas de origen. En todos los casos, las búsquedas se hacen en territorio nacional. ¿Qué extensión de dominio se recomienda para tener un buen posicionamiento tanto en búsquedas de españoles como de los turistas extranjeros que están en España? ¿Punto .com barra idioma o punto .es barra idioma. Esta pregunta nos las hacen con tanta frecuencia y con, eh, es más, hicimos un estudio del tipo de preguntas que nos hacen sobre geolocalización y o sitios multilingües um, hace un año y esta fue el tipo de pregunta que nos hacían con más frecuencia. Tanto es que tenemos hasta láminas preparadas, sí. así que, bueno, pues pasemos a ellas. Uh, les voy a contar una historia en particular. Um, y cuando, cuando yo vivía, eh, yo vivía en el Perú. Uh, hace, hace muchos años. Y en el Perú, uh, en, en los 80s, yo, yo aprendí a comer mucho la quinoa y la kiwicha, que se llaman en el Perú, uh, en el Perú de esa manera. Uh, la quinoa y la kiwicha, ustedes quizás las conozcan con otros nombres. La le pueden haberlas uh, visto escrito como quinoa. Pueden haber visto la kiwicha escrita como amaranto o amaranta en inglés. Uh, imaginemos que, tenemos, que, que yo, por ejemplo, tengo un sitio en el Perú, donde quiero uh, presentar la historia de agricultores que, que cultivan quinoa y kiwicha para el mundo. Uh, pero sé que en algún momento se establece un acuerdo de libre comercio entre Perú y Colombia, donde facilita mucho más el, mucho más el, el el comercio de quinoa y kiwicha para, para regiones particulares en Colombia. Entonces, y sé también que hay mucho interés a nivel global sobre, este, so, sobre estos ingredientes que llaman superfood, superalimentos, y que hay mucho interés en Europa y en Estados Unidos sobre los valores nutritivos de estos, de estos, de, de, de estos, de estos granos que se han comido por muchísimos siglos en, en los Andes. Uh, entonces, también quiero tener un sitio genérico en español que explica de qué se trata esto y uno en inglés, que también uh, aplica para los usuarios que tienen en un interés un poco distinto. Entonces, ¿cómo armo yo un sitio en dos idiomas, en español y en inglés, que tenga información específica para Colombia, donde vamos a hacer comercio físico, para Perú, donde estamos hablando con productores, Um, donde el contenido es relevante principalmente para Perú. Quizás el que lo encuentre en otro lado quizás le tenga interés, pero no es precisamente para ellos. Donde tengamos información general que aplique para quien quiera leer más sobre el material en cualquier país que hable español. Y donde tengamos información que esté un poco más particularizada para usuarios que hablan inglés, donde quieren hablar un poco más sobre temática que quizás en, para nuestros usuarios en América Latina no la queremos presentar de esa manera. Entonces, ¿cómo armaríamos una estructura de dominios y o subdominios y o subdirectorios para representar esto? Uh, veamos, por ejemplo, uh, ¿cómo lo haría yo? Yo tengo mi sitio, example.com o ejemplo.com. Para Colombia, yo podría poner mis archivos que están específicamente encaminados hacia Colombia en ejemplo.com barra co, el material para los usuarios en Perú en ejemplo.com barra p. Y la parte del sitio en inglés en ejemplo.com barra en. Uh, y eso me permitiría, ya de por sí, yo veo esas URLs y yo, como usuario, claramente puedo asociar co, p y en con o el país o el idioma. Yo, como usuario, me logro identificarlo. Que ¿ok? eso es una de las cosas más importantes. Que si yo como usuario o yo como gestor del sitio, fácilmente logro entender de qué se trata. Porque eso ayuda mucho a la administración. Um, entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, cuando tengo el sitio en español genérico para todos los usuarios, um, que, usuarios que estén en Ecuador, en Argentina, en España? Um, ¿Y cómo asocio yo ese material genérico, que lo voy a poner en, quizás en ejemplo.com eh, por, por, sin, sin subdirectorio? ¿Y cómo asocio yo esos artículos con las versiones que existen en inglés, utilizando el Real Alternate y el hreflang? Uh, donde pongo etiquetado en, los dos, en, los dos, en las dos páginas correspondientes, donde digo, este es el contenido en español, el contenido en inglés que le corresponde es tal. Y en el mismo sitio, en la página en inglés, digo, esta es la página en inglés y la parte, la parte correspondiente en español es tal. Y haría eso para todas las variantes de idioma que tenga para esa página específica. Eso lo pongo en el encabezado del, del, del archivo. Veamos también cómo haría, por ejemplo, si tengo yo, páginas específicas, um, donde, donde te, quiero hacer variantes uh, por país y o por idioma. Digamos, yo quiero tener una variante no solamente entre inglés y español, sino entre inglés para Colombia, español para Colombia, español general y, e inglés. Digamos, página de comercio para español en Colombia, um, la quiero especificar claramente, indicando que los precios van a estar en pesos. Uh, el, la página en español para Perú donde tendría una lista de pesos de, de precios en soles, también pondría yo eso disponible para todos los usuarios que lleguen ahí, porque al final, si bien yo no estoy comerciando con ellos um, desde Perú, voy a estar representando mis precios en, el, en, en la moneda del Perú, porque este es el al final lo que estoy representando. Um, y para inglés también estaría aquí, si yo quiero elegir, por ejemplo, representar los precios en, en, en soles, porque no estoy tratando de comerciar en inglés, quiero representar el mismo material um, que que estaba representando la página para, para Perú. Entonces, en ese caso, ahí claramente indicaría las páginas que, que corresponden para el idioma e, e idioma y o país. Y en todas las tres páginas indicaría cuáles son sus equivalentes. Y si quiero hacer la geolocalización indicándole a Google, esta página es específica para usuarios en Colombia, lo puedo hacer en Search Console. Donde voy a e indico para la propiedad específica, cada uno de estos subdominios uh, o, o subdirectorios, digamos, se puede convertir en una propiedad separada en Search Console, donde la página para Colombia tiene su propia entrada, la página para Perú tiene su propia entrada y la página en inglés tiene su propia entrada. Y y donde puedo indicar específicamente el país en donde en donde a, a, al cual está encaminada. Y esa geolocalización la puedo elegir hacer en Search Console. Entonces, la opción ya viendo nuestro mapa completo en términos de qué nivel de especificidad escojo para subdominios o para subdirectorios, qué pongo en mi hreflang para indicar el país y o, o el idioma y país o solamente el idioma y dónde indico yo Cómo voy a elegir, uh, cómo, dónde indico yo a Google hacia qué, uh, hacia qué lugar está, está enfocado, el, enfocado a la página. En este caso, las páginas para Colombia están en barra, en barra CO. Eh, las anotaciones de hreflang indican que este es en español para Colombia y, e indico a Google que la geolocalización, que esta, que esta propiedad, Uh, está encaminada hacia Colombia y lo hago en Search Console. Igualmente con Perú, el mercado lo indicaría que está en español para Perú. La geolocalización para para, para uh, eh, lo indico en Search Console. Y los, la, la parte de la página que está en español, que es lo demás, no tengo que geolocalizarla. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacerlo. No, no estoy tratando de, encaminar, de encaminarme a un país específico. Está mi información en español y el que lo esté buscando y para quien sea relevante, quizás pueda encontrar esto útil en los resultados de búsqueda. Igualmente con inglés, indico su directorio en y el HF lang en, en el encabezado de los documentos lo indicó como en, en también. Y no hago geolocalización porque tampoco estoy tratando de encaminarme. Entonces, ve, digamos que estamos evolucionando. Y me doy cuenta que yo vivo ahora en Irlanda. Uh, y me doy cuenta que en el Reino Unido y en, Urla, en Irlanda, uh, específicamente la kiwicha tiene un nombre adicional que se llama Love Lies Bleeding. Y como cosa, como cosa um, interesante, Love Lies Bleeding también es el nombre de una película. Uh, basada en, en, en Irlanda del Norte. Uh, entonces, tengo que hacer una diferenciación en particular sobre el, sobre el idioma que uso en inglés para referirme a, a, este, a este producto y en particular también para indicar que hay interés comercial, uh, quizás, de usuarios en, en, en el Reino Unido de Irlanda. Entonces, quizás quiero encaminar mi sitio en inglés, particularmente para usuarios en el Reino Unido e Irlanda, porque tengo usuarios que me están indicando que tienen interés en, en esos materiales. Y también me estoy dando cuenta a través de Search Console, a través de Analytics, que tengo bastante tráfico desde España, donde quizás está, estoy abriendo un estoy abriendo nuevo mercado por búsqueda orgánica. Entonces, vamos a hacer un mapa que contemple España, Irlanda y el Reino Unido. Igualmente. Uh, yo quiero ahora ya geolocalizar un poco más específicamente para Perú, porque ya quiero también abrir un mercado de Perú y un, y un, y un sistema un poco, más, un poco más claro de conexión entre agricultores y mercado externo. Y digamos que para España voy a querer también tener material específico en español para España, que voy a querer tener contenido específico para Irlanda en inglés y que quiero tener eh, contenido específico por Estados Unidos y Gran Bretaña y quiero mantener mi contenido generalizado en español y en inglés para el resto del mundo. Entonces, ahí voy a tener una combinación diferente de geolocalización y hreflang. Igualmente aquí, mostrando que puedo tener una combinación de subdominios, de dominios de país, de subdirectorios, y donde puedo especificar la, la, el, el, para una página en particular si es para español en general, para español de un país en particular. Y puedo indicar, sea en Search Console o si estoy utilizando un, un, um, un dominio de país específico para el país, que ese sitio ya claramente un usuario lo asociaría con ese país y Google lo hace también. Entonces, por ejemplo, .pe. Es un dominio que un usuario en Perú inmediatamente reconoce como Perú. Uh, y Google inmediatamente lo reconoce como tal, también. España, de igual manera, .es a un usuario en España le indica, esto es español. Uh, .ie, aquí en Irlanda, yo sé que si voy a un sitio y me pone .ie, está para aquí. Si me pone .com, puede ser para Estados Unidos, puede ser, puede ser para otro lado. Igual con .co, .uk. Pero eso son señales para usuario. Es decir, para responder a la pregunta inicial, ¿qué es mejor hacer? Subdominio, subdirectorio, uh, hacer, hacerlo por país o hacerlo por país por idioma, es qué es lo más lógico para el sitio, para los usuarios, y qué es lo más fácil de administrar y qué es lo más fácil de mantener. Google ha estado interpretando sitios internacionales durante muchísimo tiempo. Google ha tenido que aprender cómo hacerlo de muchísimas formas. Entonces, es muchísimo menos, es muchis se trata muchísimo menos de qué es lo que quiere entender Google y cuáles son las formas de hacerlo, sino si ustedes logran entender en su sitio cuáles son las relaciones de esas páginas, hay un par de formas muy claras para comunicarle a Google cuáles son las relaciones entre esas páginas. Y si tienen un caso necesario para que ciertas páginas sean específicas para ciertos países, hay varias formas de indicárselo también a Google. Pero por lo general, esos no son restricciones fijas, no son, restricciones, no son limitaciones, simplemente son indicaciones bastan, bastante fuertes a Google que, que este contenido es más relevante para usuarios que cumplen ciertas condiciones, específicamente que están buscando en cierto idioma en cierto país. No es, no es tanto para decirle a Google, no muestres o no demuestres esto, sino que si tienes que elegir entre estas tres versiones o si hay un usuario que claramente está, se está indicando que le interesa algo específico para este país, acá tengo algo. Um, y de ahí es como nosotros tomamos un poco, ya eso en, en, en, en, en, en mente para decidir específicamente qué URL mostrar en los resultados de búsqueda y cómo entender la página y la relevancia de la página para un usuario específico en un país particular. Genial. Tenemos otra pregunta también de hreflang, uh -huh. sí. pero bueno, vamos a ver primero esta lámina. Claro. Una, una de las otras cosas que hemos, que hemos visto uh, muchísimo en relación a hreflang y localización y lo demás es que es muy, es, es, es, es, es muy grande la tentación de tratar de hacer mucho. Uh, y no hay necesidad de hacer tanto. Es más, eso puede, ser, eso puede simplemente complicar las cosas. Um, hreflang en particular, elegir dónde ponerlo. El hreflang se puede poner en el sitemap que se le, que se le entrega a Google a través de, de, de Search Console. Se puede poner en el encabezado del HTML, en el header del HTML, o se puede poner en el encabezado de HTTP. No es necesario que estén todos. Y es más, muchas veces eso causa problemas. No porque Google no sepa interpretarlo, sino porque si hay inconsistencias, puede causar o confusión o simplemente Google decide, sabes qué, no vamos a, esto está, esto está, esto está de, tan incompleto que lo vamos a ignorar por completo y no genera los resultados que esperan. Nuestra recomendación es elijan el que puedan manejar con más facilidad y que puedan entender con más facilidad. Uh, no es necesario tampoco que para tener un sitio internacional tener una página por país y por idioma. No es necesario tener ese tipo de combinaciones. Solo es solo lo, la dosis mínima necesaria, es lo, es lo que diría yo. Um, eh, si, si, si tienen información específica para un país, para un idioma, definitivamente definirlo de esa manera. Y si no lo tienen, si no es lo, si no es lo que tienen en mente uh, hacerlo, si no tienen que hacerlo, no les da beneficio. Simplemente les complica la vida. Um, no es siempre necesario poner un lenguaje y código de país, pero si van a poner un código de país, es necesario poner un, un, un idioma. Es decir, el hreflang funciona a nivel de idioma, no a nivel de país hreflang no es para geolocalización, es para el lenguaje. Pero hay ciertas versiones de lenguaje que son más adecuadas para ciertos países. Es decir, uh, yo puedo tener una página en español general que funciona en, toda, en todo el mundo de habla hispana. Quizás pueda quiera tener una versión que está en español mucho más encaminado para gente en Argentina y otra versión que está mucho más, mucho más específica para gente en España, que tienen distintas formas de expresarse. Uh, entonces <risa> las tenemos, las, las tenemos <risa> todos. Uh, y tenemos distintas formas, distintos vocablos, distintas formas de construir las frases, y esa es la forma de indicar esas variables. Uh, no siempre es necesario tener un dominio específico por país. Los subdirectores funcionan, pero a veces para un usuario le da una señal clara diciendo esto es para nosotros, esto es para mi país, esto es para esto es de aquí, uh, lo cual a un usuario le puede ayudar bastante. Muy bien. Uh, contrario. Claro, hay una forma, hay, al contrario, además de hacer muchísimo, muchas, muchos se olvidan de algo que se llama el ex default, es decir... Quizás nosotros nos hayamos hecho un mapa de todos los tipos de usuarios ideales en términos de idioma y lenguaje que tengan la configuración ideal para nosotros encontrarlos idealmente. Pero siempre siempre el mundo es muchísimo más, com el el mundo es muchísimo más complejo, el, el mundo es muchísimo más interesante que eso. Es decir, um, yo puedo haber hecho todo mi mapa en español y portugués, e inglés, pero si tengo usuarios en Finlandia que están buscando lo mismo, y no, ellos no tienen la configuración exactamente, exactamente igual a la que yo quisiera, quizás los esté yo encaminando a la página equivocada. El ex-default ayuda simplemente para indicarle a, a Google que hay una página donde es básicamente, si yo no sé qué hacer, si yo no sé qué versión de idioma mostrarle o reemplazar o sustituir, sustituir los resultados de búsqueda para un usuario que quizás pueda encontrar este resultado relevante. Eso le indica Google. Esta es la página donde un usuario uh, podría, donde, uh, para el cual no conozcamos el idioma o el, o, o el país debe, debe ser encaminado. Uh, y de ahí, por lo general, es donde recomendamos que haya una página de selección de idioma. Es decir, uh, si hay una página muy compleja con 4, 5, 6, 10, 15 idiomas, uh, para muchos países, tener una página siempre donde tengo un mapa de todas las versiones y todos los países, que sea o un mapa mundial o una lista para que el usuario pueda elegir. Lo cual también indica que siempre es buena práctica darle al usuario la opción de cambiar idioma, cambiar país, porque no siempre va a estar en la situación donde ustedes se imaginan. Entonces, siempre vale la pena no tratar de adivinar demasiado. Es decir, si yo estoy aquí, pero sí quiero verlo en pesos, en col pesos colombianos, quiero que me muestre una versión colombiana estando yo en Irlanda, yo preferiría eso muchas veces. Muy bien, antes de ir con esta pregunta, uh -huh. vamos a ir a otra que nos han hecho a última hora. Vamos a ver, aquí estamos. Ah, listo. En un sitio internacional es común duplicar países y idiomas por la facilidad que permiten los CMS para ellos. Imagina un caso en el que tengamos versión barra S, dominio.com MX, dominio.com.ar, etcétera, con todas las versiones duplicando el contenido de España. Si en todas podemos vender online, es mejor duplicar estos países con su directorio, Implementar el hecho de o no complicarnos con el hecho de y hacer una versión internacional para la TAM y cambiar la moneda en vía de detectando al usuario. Uh, yo, dir, yo diría que esa, la segunda práctica vale la pena a, hacerla, sobre todo si el valor, de, si el contenido específico en términos de la moneda no es lo que está buscando el usuario. Es decir, hablando como usuario, si ustedes están, si ustedes están haciendo la detección del país y la moneda de una manera automática y me están facilitando el proceso, um, el, a nivel de lo que Google está buscando, Google le interesa básicamente lo que están viendo en la página uh, y el contenido de la página para ver qué aparece. Por lo general, si ustedes tienen una página de productos que donde esa página de productos específicos, la lista de productos, el producto específico, es algo que quieren que esté indexado y el precio vale, entonces, quizás es necesario poner el hreflang con el país e idioma para indicar ese tipo de variantes. Pero si eso no es importante para, para sus resultados en búsqueda, si eso no es lo que están buscando, entonces quizás no sea necesario porque al final Google interpretará la página que, que vea navegándola como la vea. Los hreflangs le indican que hay versiones alternas de esos, quizás por idioma. Y ya no complicarse mucho con el, el que esta versión, que es exactamente la misma, está en pesos mexicanos y esta está en pesos colombianos y esta está en soles. Y no complicarse mucho el tratar de ver cómo se indexan esas páginas porque al final no sea necesario indexarlas. Es decir, quizás a un usuario no le sea útil que eso aparezca en los resultados de búsqueda de todos modos. Entonces, la respuesta, como muchas de estas respuestas, es depende. Es mejor, es mejor, puede ser mejor para el caso de ustedes. Si yo estuviera haciendo una configuración de esa, por lo general elegiría por ese lado, pero no es, no es directiva de Google, es más, es más recomendación de administración y gestión de página. Siempre hay que pensar en los usuarios. Claro. Muy bien, pues vamos a pasar a preguntas sobre geolocalización y claro. Search Console. Listo. Y. Y tenemos, tenemos dos preguntas en particular, en particular sobre geolocalización que son muy comunes. Um, primero, si un sitio tiene dominio.com ¿En, en castellano que da respuesta sí. a búsquedas informativas en cualquier país hispanohablante, ¿se debería seleccionar un país en concreto al que va dirigido esa web en Search Console o es mejor dejar sin marcar este campo en la herramienta? Depende. Por lo general, yo digo, si no es necesario, con uh, si no es necesario. No hacerlo. Um, si yo estoy, si, si para los propósitos de ustedes en serio no es tan importante el que los usuarios en Argentina no lo encuentren o no lo vean o que simplemente no sea la versión prioritaria que aparece, si ustedes en serio, francamente, no les interesa el tráfico fuera de un país, definitivamente vale la pena geolocalizar de esa manera. Um, pero si no es tan importante. Um, el tratar de hacerlo simplemente puede bloquearle a usuarios que encuentren su, su contenido útil uh, con la idea de que quizás eso ayude en posicionamiento. Al final, eso es una cosa muy pequeña en relación a lo que es el contenido que es y el, lo que esté bus buscando el usuario. Entonces, yo diría. Si, si son respuestas informativas que aplican para cualquier país, uh, esa, ese enmarcamiento a nivel de país específico yo no lo haría porque simplemente mucho más problema administrativo a nivel de gestión. Tengo que tener todas esas versiones geolocalizadas para países distintos. Y la segunda pregunta, uh -huh. si la raíz de un dominio se geolo geolocaliza hacia Estados Unidos desde la Search Console y un directorio del mismo sitio como eh, ejemplo.com uh -huh. barra es se geolocaliza hacia españa el directorio es hereda la configuración de la raíz o funcionaría como dos geolocalizaciones uh -huh. independientes yo no lo haría de esa manera um, uh, yo generalmente si voy a geolocalizar parte de una página yo trato de yo trataría de, de, de especificar cuál es la versión geolocalizada y no tratar de no tratar de poner componentes indicados específicamente para eso. Es posible definir un sub, un subdirectorio como una propiedad separada y, ge y geolocalizar eso. Eso en Search Console. Uh, y por lo general lo entenderemos de esa manera. Pero a nivel de, a nivel de, de, de entendimiento como usuario o sea, puede, ser hasta, puede ser hasta difícil. Y la geolocalización hacia Estados Unidos ahí quizás no sea necesaria, sobre todo cuando, cuando ya se tiene un dominio, un dominio claramente que podría aplicar para cualquier parte del mundo donde se hable inglés. Entonces, um, eh, es quizás un poco más de, to, de tener en cuenta cuál es el objetivo que se está tratando de lograr en geolocalizar a es Estados Unidos. Porque al final eso, te, eso debería ser particularmente para, para ayudar a usuarios. Um, generalmente esto simplemente puede hacerlo más complicado. Um, yo creo que lo entenderíamos, um, pero por lo general eso también puede ser un poco más difícil explicarlo a un usuario. Um, pero esto, esto, esto ocurre. Esto ocurre y, y, y, y se ha visto. Pues antes de pasar a preguntas de otros temas, claro. yo creo que vamos a hacer, a ver si alguien de los que estén conectados en el live, si nos queréis hacer alguna pregunta. Sin miedo, aquí somos todos familia. Hola. Hola, ¿me oye? Sí, sí, sí, sí. Muy Bien, ¿cómo estás, Lino? Muy bien, muy bien. En, en tema del HR plan, ¿no? eh, cuando, decimos, cuando no eh, tenemos capacidad, por ejemplo, ¿no? En páginas grandes sobre todo fichas de producto ¿no? que están eh, no están para todos los países o todos los idiomas y a veces fallan vale porque el, el recíproco no existe o el recíproco 404, sí. digamos el hrblan es mejor eh, no poner ninguno o sea realmente el hrblan eh, erróneo eh, digamos resta credibilidad a cualquier hrblan del dominio o solo para esa URL. Uh, eh, cuando un isre, cuando la anotación bidireccional no existe, simplemente la ignoramos para ese grupo de páginas. Vale, o sea, pero a nivel de URL, ¿no? O sea, a nivel de URL. de HR, del dominio. Claro. Eh, correcto. A, ni, a nivel de eso. Lo que, tiene, lo que hay que tener en cuenta ahí es que. Para un sitio, sobre todo, si es tan complejo que el mapa de, de, de relaciones entre páginas individuales de producto o páginas de listas de productos para países separados, está tan complejo, entonces también hay que tener en cuenta cuánto estamos rastreando del sitio. Y es decir, si hay un grupo que está mal y hay otro grupo que está bien, pero no estamos rastreando todo el sitio, entonces quizás no estemos reteniendo todos los, todas las páginas con, que están funcionando. Um, y si y, y, y, en particular, lo que yo recomendaría ahí es o arreglar el sistema que genera las anotaciones de hf Lang para que sí existan esas anotaciones bidireccionales, que si es un sistema de gestión de contenido hecho en casa o donde tengan habilidad de modificar el contenido, es quizás un poco más posible si tienen la habilidad. Uh, pero si, si no hay forma de hacerlo, entonces, encontrar si es necesario hacer eso. Sobre todo mencionaste uh, com combinación de países y, e idiomas. Um, y, si, y si, sobre todo si si es si esas combinaciones son en serio necesarias. Si están hablando de comercio por, por lo general lo son. Um, también ver si es que si uh, cómo arreglar esas relaciones o si no cómo mantener una versión y luego ustedes hacer la identificación uh, a nivel de usuario para ver qué mostrarle. Vale. Y sobre eh, sobre esto. Eh... El mismo, por ejemplo, cuando existen, ¿no? Argentina, Colombia y que, digamos, que hay fallos de la en HR eh, son gestores de contenidos, pues, como Magento, eh, realmente eh, a veces fallan, ¿no? Por, eh, por el, sí. los productos y demás. Y vemos eh, que a veces se canibalizan, no sé si es por esto o no, pero si yo estoy buscando en google.es, eh, de repente me aparecen resultados o detecto resultados eh, de otro directorio, por ejemplo, de barra AR, ¿no? Que sería Argentina. Y lo uh -huh. veo en Google es pues, ¿cómo podemos corregir esto? ¿no? Porque realmente para, para un e-commerce es bastante crítico. ¿no? El, que Si un usuario español está buscando algo y lleva a la versión argentina, encima con en diciembre de este año la Unión Europea creo que prohíbe eh, redireccionar por IP, ¿vale? Entonces es un problema mayor porque va a llegar el usuario español, va a llegar a un directorio Argentina y no sé cómo eliminar esta canibalización, digamos, este, esta muestra de resultados en google.es de, de resultados de la carpeta de Argentina. OK. Uh, si, si para un usuario que está en España buscando, que tiene una configuración de navegador donde indica yo prefiero español ibérico y está buscando en Google .co, Google, .co .espa, Google España es google.es, Google .es, um, y, y aparecen resultados de Argentina. Entonces, eso me indica que quizás hay alguna señal uh, en la página en sí que no, esté, que no esté consistente en términos de que esta es la página preferencial para usuarios que están buscando conf configuraciones que claramente indican español de España. Wow. Um, si un usuario no tiene, pero el hecho es que tuvimos bastantes condiciones de sobre qué, tiene, qué configuración tiene que tener un usuario y, qué config y qué, en qué situación tiene que estar. Um, el, eh, en, en todo caso, lo más, lo más adecuado uh, es si un usuario termina en una página en la que no, lo, lo, que no le es la que le corresponde, darle al usuario la opción de enviarlo a donde sí corresponde. Y tener un buen mapa interno de cuál es la versión equivalente. Um, para que, aun si Google no logra, no logra entender o no muestra la página específica, porque hay una cantidad de condiciones, quizás el, eh, la forma en la que está escrito un producto varió de una manera muy sutil, o lo que está buscando el usuario, la historia de búsqueda del usuario, qué sé yo. Um, uh, o simplemente el, la, la, la, la, las conexiones a la página o la relevancia de, de, de esa versión en la página. Um, uh, eh, darle al usuario esa opción de, re, de navegar a donde le corresponde. Ayuda al ayuda a que al final el usuario terminado donde tiene que estar. Vale, sí. No, esto normalmente sí que sí que lo hacemos. Lo que pasa sí. ¿no? es pues, que a ver si hay alguna manera, pues poniendo canónica, porque a veces Argentina no se vende. Por ejemplo, no se vende en Argentina y en España sí. Realmente el negocio está en España. Entonces, claro, entonces eso es lo que eso en, Entonces el, el el hay forma de, de, de indicar cuál es la versión. Por ejemplo, si, si la versión gener, si, si hay una versión genérica en español, o si todas están especificadas para país y no hay una versión genérica de español para alguien que no especifique país, uh, entonces uh, quizás vale la pena una, poner una ge versión genérica en español. Porque eso básicamente sería una especie de, de, de, de caso por defecto o simplemente caso donde no haya una variante. Yo sería un usuario, uno de esos usuarios que confunde al mundo. Porque yo estoy en Irlanda, tengo mi configuración en español, pero yo prefiero español latinoamericano en español ibérico. Entonces, yo soy el tipo de persona que confunde todas esas configuraciones. Um, y pensar en ese usuario ayuda mucho porque una vez. Yo prefiero español no, latinoamericano a español ibérico. Perdón. Entonces, yo soy el tipo de persona que confunde sí. todas esas configuraciones. Eh, David, te vamos a pedir que te. Que te pongas okay. en es? No, mis... español latinoamericano. Sí. Español. Ah, ahí está. Listo. David o Daniel, perdón. Ahí ah, listo. Ya, ya está. está. Eso era. Um, yo soy el tipo de persona que confunde los sistemas. Entonces, suponer. Suponer que los usuarios están en, en, en, en un modo ideal no es necesariamente lo ideal tampoco. Ok, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Gracias por tu pregunta, Lina. Daniel, ¿tenías alguna pregunta? Sí. Ad adelante, te escuchamos. Tendrás que um, activar tu micrófono. A ver si sí, ¿Sí? que grande te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, eh, nada, que lo primero gracias ah, por la iniciativa. Tu a ver, lo tengo, creo. A ver si sí, sí, que no, Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, primero gracias por la iniciativa. A ver, lo tengo, creo. Creo que lo tengo en el altavoz micrófono, bueno, esperando. Buenas tardes. Mi pregunta es relacionada eh, con eh, estos problemas que comenta Lino sobre HR eh, Plan para diferentes países y idiomas, y nos encontramos que hay eh, muchos problemas de sobre verificación a la hora de ver eh, si realmente estamos haciendo que hay muchos problemas de Perdónanos Daniel Te que... vamos a pedir que, que eso es eso, que salgas eso. y que vuelvas a entrar porque estábamos en un bucle sí, estamos esto un bucle de retroalimentación bastante fuerte sí eh, ahora cuando, vuelva, cuando vuelvas nos nos vamos a preguntar sí. eh, pero tenemos a Sara no sé si tiene alguna pregunta no OK. Sara, estamos a tu atención. Llámanos la atención si quieres, si quieres hacernos una pregunta. Otra vez, Daniel, cómo estás? A ver que había un problema con el delay no, de. OK. Sara, estamos a tu, a tu atención. Llámanos sí, sí, sí. la atención si quieres hacernos si si si si una pregunta. Otra vez, Daniel, cómo estás? A ver que había un problema con el delay no, de. Okay. okay, Sara, estamos a tu, a tu atención. Llámanos la atención si quieres hacernos si si si una pregunta. Otra vez, Daniel, cómo estás? A ver, había un problema con el delay de lo que está. Estamos atrasados <risa> okay. con la conexión. Okay, Daniel. Claro, um, Daniel, envíanos tu pregunta por escrito y en la próxima quizás podamos responderla. Sí. Um, o sí, yo creo que hay un hay un problema de hay un problema de delay bastante fuerte ahí entre tu conexión y y, y el sistema. Sí. Pero bueno, tenemos a mira, se acaba de conectar Pep. Hola. Hola, hola, hola Pep. Soy Pep. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, bueno, hoy aquí interesante, ¿no? A ver si podemos hacer alguna consulta que nos tiene un poco con el tema de, de tráfico orgánico. Dale. Muy bien. Realizo la consulta. Adelante. Te escuchamos. Sí. Bueno, va relacionado un poco a, también con Google Analytics. Es una cosa que hemos detectado. Estamos trabajando en un blog que tiene muchas visitas orgánicas y que tiene, está dado de alta en Google News y tiene mucho tráfico AMP, pero nos estamos encontrando que cuando vemos el real time, ese tráfico AMP no lo asigna a tráfico orgánico, sino lo asigna a tráfico directo. ¿Esto puede ser algo que nos podáis ayudar? Okay. Yo de Analytics conozco muy poco. Mm, yeah. ¿Y qué tanto conoces tú de Analytics? Tampoco. No, de Analytics Tampoco, conocemos no. muy poco. Um, eh, pero lo que sí podemos hacer es tomar el, tomar, la, tomar el caso que describes, que suena como un caso muy específico, y comunicarse al equipo de Analytics para ver si ellos tienen alguna aclaración o algo que estén trabajando. Bien. Y el segundo tema, lo que nos encontramos con, que es un medio de un blog que puede estar dando actualidad, es que nosotros lancemos una pieza de AMP esta pieza de AMP la vayamos actualizando a medida que vaya saliendo la información, pero nos encontramos con la sorpresa de que la caché que ofrece el buscador en la página de resultados de, de, de mobile sea una caché o tenga una caché muy, muy amplia. ¿Hay alguna solución que nosotros podamos implementar? Porque es una caché que la ofrecen ustedes. OK, eh, la la, claro, entendido. Esa caché está en la red, no está en el navegador. Vale. Ah, y hay un, hay, un, hay, un, hay un formato específico para enviarle al cache, al caché de, de, de amp una indicación que este, esta, este artículo específico eh, debe expirar del caché y ser recargado en la próxima carga. Um, sí, sí. Uh, pues eso, eso. El, el comando específico es un comando HTTP um, HTTPS donde hay que llevar hay que pasar una llave de encripción y, el, y, la, URL y la URL específica para, para, um, para eliminar no te logro dar el el, la sintaxis específica pero si lo buscas en la página de desarrolladores para AMP sí lo pero había había una, una información que parecía que estaba de precate por mí que el que, que el que el, el, el API para, para indicarle a, sí. a Google que el cache sí, sí. está mm, la, quizás en, en el último mes haya ocurrido la última vez que miré que miré esa versión hace cuatro semanas todavía estaba todavía estaba activa um, déjalo con nosotros consulto consultamos y haremos Bien. un seguimiento muchas gracias de momento no tengo ninguna en cualquier caso Pep eh, comentas que tienes una página en Google News sí. eh, si sí, para este tipo de preguntas sobre Google News existe un, un foro en el que puedes preguntar eh, por si hubiera gente que, que se ha encontrado con casos similares al tuyo. Vale, vale pues intentaremos buscarlo. Muchas gracias. Listo, Muchas vale. gracias. Beb. Listo. Uh, vamos a las preguntas, a las preguntas preparadas. Y Sara, estamos a tu atención. Si tienes alguna pregunta que quieras hacernos. Um, ok Listo. Perfecto. <risa> Dale. Okay. Vamos allá. Vayamos um, a las preguntas que teníamos anteriormente. Okay. Y estamos. Tenía toda una historia sobre la quinoa, y la kiwicha y. Me y, hemos aprendido y un montón. Sí. Por cierto, no tendrás que beber agua hoy. Uh, agua, uh, sí. Yo creo que, que la vez pasada estaban, a la gente les interesó mucho la, la, la, la botellita chiquitita, um, así que. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto, pues nos habéis hecho un par de preguntas sobre Search Console. Eh, vamos a ver, la primera pregunta, ¿cuánto puede tardar Search Console en actualizar sus datos? Eh, comentaba un usuario que esta semana un usuario llevaba más de siete días con eh, el sitemap en estado pendiente. Bueno, este tipo de, este tipo de, de preguntas nos llegan bastante porque sí que es verdad que, que los usuarios cuando, cuando eh, reciben los mensajes y mandan, y mandan sus revisiones, eh, muchas veces pues, esperáis que, que, que, que se os responda inmediatamente y esto muchas veces pues, lleva su tiempo. No podemos tampoco daros un, un tiempo específico, eh, pero en cualquier caso debería estar resuelto eh, no sé, en unos días tampoco sí. podemos dar una fecha más allá, ¿verdad? Claro, eh, específicamente, siete días no es completamente fuera, no es completamente fuera del ordinario. Definitivamente, yo diría que está un poco por lo, por lo subido. Uh, lo que sugerimos en el caso específico, vale la pena preguntar en el foro en español con el dominio en particular. Uh, porque de ahí podemos uh, podemos ya tomar el detalle y luego trabajar o identificar si en serio hay algo que está mal por nuestro lado y si hay algo que, que, que gestionar por el, con el equipo de Search Console. Por lo general, ese tipo de cosas se resuelven por su cuenta y tienen que ver con velocidad de rastreo, con frecuencia de rastreo. Um, siete días suena subido, pero no suena completamente fuera de lo. De lo, de lo esperado tampoco exacto así que foro de webmasters ahí estaremos y sí. eh, la segunda pregunta si ¿se han visto pérdidas de ref domains en search console el apartado tráfico de búsqueda enlaces a tu sitio hemos visto caídas bastante notorias en los enlaces que apuntaban a nuestros sitios es algún fallo o bug de search console bueno esta pregunta la hemos visto también eh, la hemos visto eh, en twitter de hecho y y es una, es una noticia que nosotros no, no tenemos no tenemos constancia de, de que haya un, un bug. Eh, si tenéis información, si tenéis detalles, eh, de nuevo os recon, os, os pedimos que, que vayáis al foro y que nos da, nos deis más información por si, si en caso de que hubiera un bug, podemos investigarlo. A claro. ejemplos definitivamente podríamos claro. investigarlo con los equipos. Muy bien. Esta pregunta es. Ah, bueno, tenemos a tenemos a Daniel de vuelta. Daniel, ¿quieres hacernos tu pregunta? Eh, hola, buenas, sí. por el problema técnico que hay en... No te preocupes. Yo creo que tenía muchas cosas abiertas. <risa> <risa> eh, nada, eh, nada, lo primero, como os decía, gracias por vuestra iniciativa y por responder las preguntas tan amablemente. Y nada, os comento una rápida a ver si nos podéis ayudar. Eh, un problema común que tenemos a la hora de, de validar el, el laser slam y la canibalización que hay entre países, es verificar mediante herramientas o con herramientas o con la propia búsqueda de Google realmente si está existiendo esa canibalización y simulando al usuario en diferentes países para ver si realmente si busco en México están saliendo resultados de España o así en, en diferentes casos. Entonces, ¿recomendéis alguna herramienta, o alguna configuración dentro de, del propio buscador de Web para poder hacer este trabajo de validación y poder decir, oye, estoy emulando perfectamente como lo verían usuarios de Google México, para y ver y validar que esos resultados de España salen. Y, y luego, eh, nos lanzo un poco la idea de, de que de cara a ponerlo en ser console sería una buena idea para ayudar a los webmasters a validar esto este claro Google, entre todos. ¿Cómo estás? ¿Qué Uh, sí, la herramienta que yo utilizo para hacer ese tipo de confirmaciones está en las mismas configuraciones de búsqueda de Google. Es decir, si vas a la página de búsqueda y vas a, a la sección de configuración, um, puedes elegir el país uh, donde eso ya estás configurando, de, de hecho ya toda la búsqueda de Google. Entonces puedes cambiar el país y puedes cambiar el idioma y puedes poner la combinación que quieras ahí. Entonces, si quieres estar en Egipto buscando en portugués, adelante. Um, también en las herramientas de búsqueda avanzadas, que aparece en la parte superior de la página justo abajo de la barra de búsqueda, hay una opción para, para, para modificar las búsquedas. Y ahí, y ahí donde está todo ese, ese formulario más complejo para, para construir una búsqueda más compleja, hay una opción para básicamente indicar específicamente país. Um, eso emula el comportamiento de Google en términos de país e idioma. Y sería para tanto para mobile como para desktop, la configuración entrando desde la misma cuenta, valdría cualquier dispositivo luego. ¿no? Ah, pasar a inspect al inspector de JavaScript, cambiarlo a móvil y ya estuvo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Claro, con gusto, con gusto. Muy bien, pues podemos pasar a las siguientes preguntas. Vamos. Eh, esta pregunta. Va sobre WordPress. Eh, es un sitio en particular que recibe bastante tráfico diario procedente de buscadores y la comunidad del sitio web pues, comenta con bastante frecuencia. Entonces, el usuario eh, está preocupado porque, por los errores de ortografía que algunos usuarios tienen y pregunta si el exceso de errores ortográficos eh, puede afectar a los rankings de su sitio. Yo diría que. Yo diría que no me preocuparía mucho por eso, porque al final lo que nosotros sabemos detectar cuáles son las partes de comentarios, cuáles son las partes de contenido físico. Um, si es simplemente en particular un foro donde el, el contenido en particular es, es ese tipo, eso es lo que se está indexando y eso es lo principal. Um, ahí es más que todo el volumen de comentarios, no necesariamente los errores los que miramos. Pero también sitios como WordPress ofrecen, existen plugins y herramientas que ayudan a un usuario a, con tener ortografía correcta. Entonces, quizás es ahí lo que podemos contribuir a, a, a, a, al, al uso del idioma. Donde si le podemos ofrecer a un usuario una herramienta que le permita escribir una forma y detectar los errores ortográficos sin intención. Y les, el, y les permita corregirlo rápidamente. Entonces, eso nos ayuda también a resolver esa duda que, por el lado de Google, no hay que preocuparse. Um, y también, uh, quizás, apoyar a usuarios que quizás no hayan tenido la, tenido la oportunidad de tener un maestro muy, muy, muy, muy didáctico y muy formal en términos de la ortografía. Um, eh, entonces, esa, esa sería la recomendación. Además, preocuparse sobre cuál es la experiencia que le da al usuario a otros usuarios y qué puedes ofrecerle. Uh, en WordPress, en particular, hay plugins específicos que ayudan para lo que es corrección ortográfica en términos de contribuciones de usuarios. Así que um, yo iría por ese lado. Pero a nivel de afectar rankings o a, a nivel de afectar entendimiento de la página, no por lo general. No, debe, no debería tener un impacto. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta es, un blog incluye embeds de social media en los posts para dar contexto a la noticia. Esto es eh, Google Noticias. Uh -huh. Search Console muestra errores de rastreo por artículo fragmentado. ¿Qué implicaciones tiene este aviso sobre la indexación y posicionamiento de este contenido? ¿Cumplirían con las guidelines de calidad el contenido de contenido PSA a incluir estos scripts? ¿Alguna recomendación? Eh, bueno, lo hemos estado hablando. Eh, en, en algunas ocasiones, cuando eh, editamos nuestros textos, no nos damos cuenta de que eh, el formato, pues, a lo mejor, estamos eh, poniendo frases sueltas sin, sin crear párrafos concretos. Entonces, eso puede estar perjudicando a la forma en la que Google está interpretando eh, un artículo, porque nosotros entendemos un párrafo como una serie de, de, de oraciones eh, con, con continuidad. Entonces, eh, lo que recomendamos es que, que en este caso revises eh, que en efecto tienes párrafos y que no tienes eh, frases sueltas uh -huh. y, y, que, y que eso, que te asegures de que, de que son realmente, realmente párrafos, ¿no? Claro. Um, al final esto lo hacemos porque no queremos elegir la parte la parte equivocada del párrafo cuando estamos mostrando un, mostrando un, un resumen en un snippet. Uh, entonces el, eh, generalmente eso indica que, que simplemente hay un problema de, de, de, de, de separación de líneas. mirar, mirar el, el, el, el html generado, en la página específica para ver si es que hay párrafos entre línea o, o, o, o breaks, o, o breaks sí. entre línea, porque eso generalmente es lo que explica ese comportamiento. Hay un artículo que específicamente explica esto. Um, haciendo una búsqueda por artículo fragmentado, llegarás al documento y explicar exactamente qué hay que hacer para mirar y para resolverlo. Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Diferenciamos algoritmos que evalúan según el nicho? Si no es así, ¿por qué hay ciertos nichos que ciertas técnicas eh, siguen funcionando y otros no? Claro. Uh, por, lo, por lo general, yo no, no hablaría de, de, de algoritmos y evaluación a nivel de nicho, porque, de eso, no, porque de, eso no, de eso no conversamos mucho. Lo que yo sí sé es que cuando hay, um, cuando hay áreas de contenido donde lo que aparece, por lo general, utiliza técnicas de spam que son hasta anticuados o, o, o, o viejos. Lo que eso generalmente me indica es que hay falta de contenido de calidad. Ah, es decir, eh, ya hemos llegado al punto donde, donde hay, donde ya no hay mucho más que mostrar. Um, si sí si hay mucho que mostrar, si hay muy buen contenido de calidad y está apareciendo y hay uh, ciertas páginas donde aparece spam, eso es spam y definitivamente deber, necesitamos saberlo esa es la función de nuestro, de gran parte de nuestro equipo es eliminar eso. Uh, pero uh, por lo general, eso me indica que es oportunidad de generación de contenido de calidad en, para ese sector, uh, más que, más que um, diferenciación algorítmica por, a nivel de nicho, porque generalmente no, no necesariamente miramos el el mundo de esa manera um, entonces yo diría yo diría que uh, si hay técnicas antiguas que continúan funcionando en, en áreas particulares eso simplemente indica que estamos mostrando lo que tiene internet uh, que al final está al borde al borde en términos de calidad pero que quizás le sea útil para un usuario pero que eso es, hay oportunidad de una página de buena calidad generalmente va ya de forma natural a aparecer a aparecer uh, de una manera muy muy presente ahí y tenemos a alguien que se acaba de conectar en la llamada. Eh, a ver, Álvaro. Álvaro, ¿nos quieres hacer alguna pregunta? Buah, wow, pues, me, ¿me escuchas? Sí. Claro, a la orden. ¿Cómo estás? Pues muy bien, chicos, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Pues, pues me, las preguntas sobre SEO y sobre nichos se me agolpan en la cabeza. <risa> me parece bastante interesante la pregunta sobre si son diferentes algoritmos para diferentes temáticas para diferentes queries, porque sí que es verdad que yo noto que para intenciones de búsqueda diferentes, cosas que páginas diferentes que son exactamente iguales, rankean de forma muy diferente. Y tengo otra pregunta. ¿Por qué aunque supuestamente lo que se valore sea la intención de búsqueda, por qué sigo viendo que plurales y singulares rankean diferente? Eso quizás sea falta de entendimiento nuestro en términos de los plurales y singulares. Eso quizás simplemente muestre una falla nuestra en entender el, el uso del idioma. Um, uh, pero por lo general, yo tendríamos que, tendría que ver una cantidad de ejemplos y una cantidad de, de, de, de, de, de, de manifestaciones de esos para ver qué otras explicaciones sistemáticas podrían haber, más allá de que quizás no estén, estemos entendiendo los plurales de manera correcta. Ya el español no es un idioma pequeño y no, tiene un, no, eh, él, él, él, no es y, y hay muchísimas páginas escritas en español. Así que el nivel de información que existe que nos ayuda a entender el idioma no es poco. Um, entonces, ah, también valdría la pena ver qué nivel de, cuáles son los tipos de resultados que estás viendo, cuáles son las búsquedas que generan ese tipo de diferencias, para ver si es que hay explicaciones uh, un, poco más, un poco más sencillas. Porque, por lo general, esas son las explicaciones que, um, esas son las explicaciones que terminan siendo las reales um, en, relación a, en relación a lo que es uh, entendimiento de plurales. Y luego la preg él preguntaba si había diferentes algoritmos por categorías. A, a nivel de distintos algoritmos por, por categorías, no sé. Uh, para, para serte muy sincero, no, te, no sé, esa información es algo que se mantiene. Sí, son diferentes algoritmos, pero sí. sí factores distintos de posicionamiento. Quizás en unas temáticas se tiene mucho más en cuenta los enlaces entrantes, en otras, la, la, la LCTR, en otra... No tengo la más remota idea. Um, ese, tipo de, ese, tipo de, ese tipo de decisiones, ese tipo de, ese tipo de información generalmente la maneja un grupo bastante pequeño. Um, si hay o no hay eso, si existe o no existe, son, serían ellos los que saben. Y por lo general, uh, operamos de una manera donde nosotros no necesitamos saberlos para poder comunicar claramente que al final lo que, no, lo que nuestros objetivos son dos: que los usuarios encuentren las páginas relevantes y que los creadores de contenido sepan cuáles son las formas más, más eficientes de crear contenido de calidad para los usuarios. Entonces, a nivel de ya preguntas específicas sobre cómo funciona el algoritmo X, Y para posicionar en este búsqueda y esta otra, por lo general ese tipo de cosas, um, ese tipo de, de, de, de preguntas no, no las respondemos porque no tenemos la información. Bueno, uh -huh. supuestamente como RankBrain sí que va aprendiendo de las intenciones de búsqueda, de lo que hace el usuario, si sí, sí, para cierta query o para cierta temática el usuario se comporta de una manera, el algoritmo trabajará en esa query de esa manera, mientras que para otra temática donde el usuario funciona de otra forma, donde hace, rebota más veces, donde visita más resultados antes de volver a antes de, de decidir si por un resultado, pues entonces sí se tendrá en cuenta. Supuestamente tiene que ser así, ¿no? Sería interesante saberlo. <risa> Te, para ser muy sincero, no tengo ningún detalle que, que, que agregar, a, a, agregar a eso um, uh -huh. sobre, sobre cómo funcionan esos es mecanismos. No he estudiado el código, no he hablado con los ingenieros que lo, que lo manejan, no, no, no, sé, no, no, no, no sé de esa área y por lo general no es un área que conversamos muchísimo um, porque, al, porque a nivel de, lo que estamos tratando de hacer, que es, que es que los usuarios se encuentren en la búsqueda, eso hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, mantenerlo por separado de qué necesitamos saber para, para entender una, una página bien y poder identificar dónde tiene relevancia para un usuario. ¿Vale? Gracias. Gracias por tu pregunta, Álvaro. Gracias. Pues nos quedan mm, dos minutos. Nos quedan dos minutos. Tenemos un montón de preguntas ¿Tenemos? todavía. Ah, dale. Entonces pero... tenemos una pregunta más sobre lo una que es ingeniería. Lo sí, que era la ingeniería social. Y lo que ¿no? podemos hacer es responder eh, en el foro porque son muchas preguntas que han llegado a través del foro. Claro. Preguntar a través de ahí de de, ese, de esa vía y, y asegurarnos de que todos los usuarios tienen Listo, claro. Y pone y y, y, y, estarían, y estarán disponibles todas esas, esas, esas respuestas luego. Ah, entonces la última pregunta. Imagino. Sí, venga. Dale. Qué es la ingeniería social. Pues eh, la ingeniería social son eh, prácticas que vemos de, de algunos usuarios eh, cuya intención eh, es, generalmente, engañar a, a otros usuarios para obtener información, eh, datos sobre, sobre ellos. Pues, por ejemplo, datos bancarios o datos personales que pueden comprometer al usuario que los proporciona. Uh -huh. eh, son prácticas que conocemos muchas veces como prácticas de los, de los hackers, eh, prácticas piratas, podemos llamarlo uh -huh. de muchas formas. Sí. Eh, y hay muchas formas de, de detectarlas y, sobre todo, de protegerse contra ellas. Eh, tenemos muchas guías que, de hecho, vamos a. voy a postear en el, en el foro para que las tengáis. Eh, pero son guías públicas y, y de verdad que os recomiendo que, que las leáis y que, que os informéis, porque cuanta más información tengáis de cómo protegeros contra este tipo de prácticas, eh, menos vulnerables seréis. Claro. Y en particular en el contexto de webmasters, um, uh, tenemos bastante información para que un webmaster puede ser víctima de ingeniería social. Uh, alguien que, tiene un, que tenga una cuenta con una contraseña eh, es, es ya de por sí, es muy, es muy posible que, que, que pueda ser víctima de ingeniería social uh, cuando no esté prestando atención. En, también hay un caso muy específico para webmasters, um, para dueños de sitios donde quizás reciban una notificación en Search Console donde hemos detectado contenido de ingeniería social en su página. Por lo general, eso es una indicación de que hay un sitio que ha sido pirateado. Es decir, que uh, el dueño del sitio quizás no sabe, no se ha enterado, que alguien externo sin autorización ha entrado y ha metido contenido un hacker, digámoslo de esa manera. Uh, y donde hemos detectado nosotros que hay alguna experiencia ahí que está tratando de engañar a un usuario, está tratando de tomar sus datos, hacer que instale software, uh, eh, software malicioso, está tratando de, de, de, de, de ejecutar algún ataque de phishing y, por lo general, eso no es intención del dueño real del sitio, es el dueño del sitio que está siendo víctima tal como el usuario final, que quizás pueda ser una víctima. Y lo que estamos tratando de notificarlo al dueño del sitio es que hay algo que revisar porque quizás el sitio esté haciendo algo peligroso que afecte al usuario y que afecte la reputación del sitio en sí, porque demuestra que hay algo que no está bien protegido. Um, por esos lados, tenemos documentación y guías que ayudan a detectar contenido de hacker, de hacking. Uh, las tenemos en español. Entonces, uh, basta buscar uh, mi sitio ha sido pirateado, recomendaciones para, para, uh, para uh, recuperación después de hack. Um, y, y aún buscando Google Google Hack Webmasters, aparecerán esas guías. Sí. Y de ahí uh, hay que prestarle bastante atención porque, mientras eso aparezca, um, existe la posibilidad de que un usuario esté, sea, uh, esté en riesgo. A veces eso viene a través de anuncios. Es decir, si tenemos un sitio que está uh, utilizando una red de distribución de, de anuncios, um, a veces hemos visto una reducción de eso, pero todavía ocurre donde aparecen anuncios que intentan hacer eso, que in, in, in, inyectan JavaScript dentro de la parte de anuncio y que ahí le generan un al usuario una, un, un, una imagen donde le dicen que tiene que descargar, um, que tiene que descargar algún software para prevenir un virus o que tiene que enviar su número al supermercado para participar en un sorteo o que Google le está indicando que el equipo tiene que que, que el equipo está comprometido y que tiene que llamar a tal número, todo eso es, todo eso es un engaño. Y ese tipo de experiencias generalmente vienen, muchas veces vienen a través de, de, de, de redes de publicidad. Entonces, a veces hay que mirar cuáles redes de publicidad están incorporadas y luego ver, Um, ver si todos están, uh, están verificando bien uh, los, la, las publicidades que están presentando. Y un buen sitio para, para comunicarse con Google y recibir estos mensajes de posibles uh -huh. eh, ataques es Search Console. Os recomendamos que verifiquéis vuestras páginas siempre en Search Console porque es la manera en la que podemos comunicaros lo que ha pasado con vuestra página web. Y vale. ¿Y ya con eso estamos? Ya con eso estamos. Listo. Sastrosa pasa volando. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Gracias a ustedes que, se, que, que, que, que han compartido esta hora con nosotros en vivo. Um, gracias por sus preguntas. Um, y estaremos, estaremos uh, pronto, uh, una vez más, uh, reuniéndonos para responder sus preguntas. Estamos aquí siempre para servirlos en el foro de webmasters de ayuda en español, en, en, en Twitter en google.com barra webmasters. Um, tenemos eventos uh, alrededor del mundo. Anuncios um, anu en el blog. Claro, anuncios en el blog y estamos a sus órdenes. Uh, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bye. Chao.